Biografía de José Feliciano José Monserrat Feliciano García Lares Puerto Rico, 10 de septiembre de 1945, es un músico, cantante y compositor puertorriqueño, considerado el primer hispanoamericano en introducirse al mercado de la música en inglés. Grabó su primera larga duración en 1964, cuando tenía 19 años. Desde entonces, ha grabado más de 60 discos entre el mercado anglosajón y el de habla hispana. Está considerado como un virtuoso ejecutante de la guitarra española. Con su potente e inconfundible voz, ha interpretado y publicado más de 600 canciones. Sus ventas de discos se estiman en 50 millones de copias. Si en el mercado latino, sus mayores éxitos provienen del bolero y las baladas. Feliciano es más reconocido con el mundo por sus influencias y ejecuciones en el ámbito del soul, del jazz, el rock y los ritmos latinos. Posee infinidad de canciones conocidas, pero hay tres que marcaron su trayectoria musical. Daimi Freud, que le abrió las puertas de la popularidad con la canción ILP, que la incluyó que fue hit en muchos países del mundo como USA, Canadá, Brasil, Australia, UCA entre otros y Cesara, cantada en el festival de San Remo que fue éxito en Europa, Asia y América y Feliz Navidad una canción de su autoridad considerada una de las más escuchadas durante la época navideña en el mundo entero. Ha sido Galardonado con más de 45 discos de oro y de platino, ha recibido infinidad de nominaciones al premio Grammy, el cual ha ganado en nueve ocasiones, incluyendo uno a su trayectoria artística. En 1987 tuvo el honor de ser reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. En 1996 fue seleccionado por la revista board para recibir el premio Time, Achievement por su trayectoria artística. Como compositor tiene más de 100 canciones registradas, entre las que pueden mencionarse No hay sombra que me cubra, Hay cariño, Paso la vida pensando, Me has echado al olvido, Steam", Come Down, How Jesus, Angela, Rey, Chico y Dime Hard Times in El Barrio y los instrumentales pegado y Afirmación. Uno de los primeros artistas en incluir duetos dentro de sus discos, entre los que destacan Para decir adiós con Ana Kelly 1982, por ella con José José, Un Amor Así con Lani Hall y Tengo que decirte algo con Gloria Esteban. En el año 2013 ingresó en el salón de la fama de compositores latinos en una ceremonia celebrada en el New World Center de Miami, junto a Julio Iglesias, Armando Manzanero, Marco Antonio Solís, Joan Sebastián y Manuel Alejandro. Fue ovacionado al salir del escenario para interpretar paso a la vida pensando. Feliciano Nación no con ceguera como consecuencia de una glaucoma congénito. De origen humilde, es uno de los once hermanos. A la edad de cinco años, emigró con su familia a la ciudad de Nueva York. Desde muy niño, se sintió atraído por la música e experimentó la percusión, tocando el fondo de una lata de galletas para acompañar a su tío en el cuarto. A los seis años ya tocaba la concertina y luego el acordeón, presentándose en en su escuela y en el teatro puertorriqueño de Bronx, sin haber cumplido los 10 años. Su padre le regaló una guitarra envuelta en una bolsa de papel marrón y a partir de ahí comenzó un proceso de autoaprendizaje que le llevó a enseñar en su cuarto hasta 14 horas al día para intentar repetir los registros de los guitarristas clásicos de rock y jazz en los años 50. Posteriormente cursó estudios de formales de guitarra con Harold Morris. Entre sus influencias tempranas están Wish Montgomery y Andrés Segovia y Ray Charles en la parte vocal. Con 17 años, su padre quedó desempleado y Feliciano decidió ayudar a su familia presentándose en pequeños clubes de Lewis y Villac, en el mismo espacio en que Paul Dylan y Joan Baez también lo hicieron, recibiendo como salario lo que en aquella época era costumbre: pasar el sombrero. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.